uh old ones with uh, with uh, presentation and so on and so on como los antiguos donde hay presentación y demás and also uh today uh, i will give you a short cut to all news that is coming for us in the next few days y también hoy les voy a dar un anticipo de las noticias que habrán y de lo que está por venir en los siguientes días. Uh, so, in the next 30 minutes approximately, I will tell you everything, what is going on, why we are in this situation right now, and when we are starting to do uh, what everybody expected. Así que en los siguientes 30 minutos les voy a decir cómo estamos, en dónde estamos, por qué está pasando lo que está pasando, y que cuándo va a empezar a suceder eso que todos están esperando. 1, Zoom. Estoy muy contento de ver a mil personas en el Zoom. Y creo que that everybody uh, needs to tell the rest of the people qué is going y también estamos are also this, uh, this, uh, Zoom call so a lot of people who are waiting to enter, Uh, because all the time while I'm in the Zoom I have these pop-ups with a lot of people. Let me translate. <laughs> Thanks. Eh, de que sean eh, este Zoom call. I just want you to know, Neboja, that we're also transmitting this by YouTube, also. Um Le dije que estamos transmitiendo también in YouTube ahorita en vivo y eh, este Zoom se está grabando para todos aquellos que quieran saber después qué es lo que se va a decir y lo podamos compartir. So, uh, the first thing that I wanna uh, you know is that for in the next 15 days we will finish the testing the web page. Lo primero que quiero que sepan es que en los siguientes 15 días vamos a terminar de hacer las pruebas con el siguiente, con la página web que está por lanzarse, estamos haciendo pruebas. Yep. And after that, we need to test the smart contract for automatic payouts that we already created. Y después It's de eso finished. tenemos que hacer pruebas, Is finished? Yes. Ok, amazing. Después de eso, tenemos que hacer pruebas con el contrato inteligente que ya hemos creado y que ya está terminado para hacer los so in pagos inmediatos. So Y en ese contrato inteligente solamente podrás agregar tu wallet, una sola wallet. Y en esa wallet, eh, cuando tú le des click, eh, eh, saldrá el contrato automático. Eh, hi, Pedro. Here we have Pedro. Saldrá el contrato automático este, en ese momento y saldrá tu pago de manera automática en ese momento. So, uh, that means that after we finish all these things that I am speaking right now, eso quiere decir que después de que terminemos todas estas cosas de las cuales les estoy compartiendo ahora, I am that from of November, estoy esperando que el 1 de noviembre, we will have those two things, uh, those two things uh, uh, corrected and uh, fully functionated, and we can start again have payments every 15 days after uh, that we implement the new web page. Tengamos eso terminado, todo terminado y lo podamos tener implementado para que podamos comenzar ahora con los pagos de manera correcta y automática a partir del día primero y que puedan ustedes cobrar cada 15 días de esta forma. So, from the 1 of October, Así we will the have de octubre, uh, the two testing payouts every 15 days. Haremos dos, eh, dos pruebas de, de pagos cada quince días, desde el 1 de octubre. So, so, in the future, we will have payouts on the first of October and the second one of 15 of October. Así que en el futuro, nuestros payouts, nuestros fechas de cobro de pagos, serán el primero de octubre y el 15 de octubre. And in the future, in every fifteen days. Y así sucesivamente cada quince días. Uh, that is the main news. Also, I want to inform you that we are starting uh, to work on uh, two uh, new contracts that we signed. Eh, eso es básicamente. Y también te quiero informar que estamos empezando a trabajar en dos contratos que ya firmamos. So, for, from the first one, profit will come at 23rd of October. Así que del primero tendremos utilidades el 23 de octubre. Y ese dinero también lo tomaremos para hacer pagos a toda la gente de Crypto Family. And that's the first thing that we are working on is, uh, uh, mining hub en Dubai. Y la primera cosa en la que estamos trabajando es los los hubs de minería en Dubai. Y quiero agradecer, estoy muy agradecido y quiero compartir que nuestros líderes Soraya y Pedro han estado trabajando con nosotros en este específico proyecto so after we fulfill the contract Después and give es que everything contrato, and give everything to our investor le todo a in the every, every second month that we are uh, doing this job they will double their investment. so in the second month it will be four million mm -hmm. the third month it will be 10 million and after the fourth month it will be 100 million in the mining hubs Okay, después de dos meses de que estemos haciendo este minado y que el inversionista tenga sus utilidades, vamos a estar generando. El inversionista va a estar duplicando sus inversiones. ¿El el the, for, the which month will be four million? Okay. Eh, uh, from. ¿Ah? Uh -huh. after, after we finish the first month, the second month will be uh, around four million investment. The third de month will be ten million el primer mes, el segundo mes va a ser una inversión que va a ser de cuatro millones, ajá. Uh -huh. And in the and and the fourth month it will be 100 million. En el cuarto mes el inversionista oh. eh, eh, hará, ingresará 100 millones de dólares. Also I wanna say sorry for everybody because I was ill 15 days ago and when I speak a lot, uh I have like a cold, so sorry about if I start to Code. Uh, ah, también quiero pedirles a todos una disculpa porque he estado bastante enfermo los últimos 15 días y cuando hablo demasiado empiezo a toser y me siento mal. Así que de antemano, si llego a toser o es así, discúlpenme. El segundo proyecto va a tratar de NFTs who, who will be on the Ultron blockchain, que estará en la blockchain de Ultron. And that is a huge surprise for you. Y esa es una gran sorpresa para todos ustedes, porque será combinado con algo que viene y es la Copa Mundial World War Cup es Pedro la Copa Mundial verdad de fútbol? Yes, sí, yes and Mexico Mexico and lot of your uh, countries like Ecuador Mexico and so on has uh, Uruguay y países como México, Ecuador, Uruguay, muchos de esos países se encuentran ya enlistados en esta Copa Mundial. So it will be so, so to do that. Será maravilloso hacer esto. Also we have one project which is connected with the real and también connected tenemos, with the NFTs. También tenemos un proyecto que está conectado con los bienes raíces y con los NFTs. So, uh, that is also a uh, amazing thing uh, that will be uh, reachable for everybody. Es algo maravilloso y créanme será alcanzable para todos y cada uno de ustedes. Also, I want to say that we also have uh, an attack from our people who are working with us. También les quiero compartir que tuvimos un ataque de las personas que están trabajando con nosotros. We, we y hemos podido that we recuperar can. aproximadamente and, el 40% de nuestras cuentas. Y los siguientes 20 días estamos eh, trabajando en el recuperar el acceso del restante. So this is the cause these delays right now what we have. Eh, honestamente esto es lo que ha ocasionado el retraso en pagos que tenemos al día de hoy. Y también estamos trabajando para hacer servicios en, en Asia Central para una gran compañía so we have solution for them and if we sign that contract we will be able to fulfill everything as soon as possible maybe till the first of October. Y si ese contrato, so right now uh, you see that I am on a dinner and I uh, use this time to tell you the What is going on and what is the news? So Aquí ahora están viendo que estoy en un estoy comiendo estoy cenando en una cena y estoy utilizando este tiempo para darles a ustedes y compartirles qué está pasando y cuáles son las noticias. And I also want to say to everybody to sorry because of these delays but everything will be fine after we finished these things and I know that Pedroza I can tell you from the first hand because they are with me all the time and seeing uh, what we are creating together also we can... have uh, Y también les quiero decir a todos lo lamento mucho eh de corazón por el por el retraso que hemos tenido eh, les also, quiero compartir que Pedro y Soraya han visto de primera mano este lo que estamos haciendo y ellos se los pueden compartir y and also also I want to tell you that also we have uh, four wonderful guys from Mexico who are working with us on the hub. También quiero reconocer a cuatro grandes personas que están trabajando con nosotros en haciendo creando este hub de minería. And I want to say thank you for everybody who are creating the emails for the mining hub. Y es momento de agradecerles a todos ustedes gracias por todos los emails que nos mandaron que nos sirvieron para poder crear el mining hub. And one more time, uh, I wanna say that I'm really sorry for these delays and after these adjustments and improvements for the web page <coughs> and smart contracts it will be everything okay y nuevamente les quiero decir discúlpenme por todos estos retrasos pero una vez que esté lista la página y el contrato inteligente créanme que todo va a estar funcionando de manera perfecta so right now i want uh, to have you with uh, sometime with pedro and zaraya and they will tell also the details of the mining hub what they can say because the parts of the contract is uh, uh, in secrecy. Uh -huh. este también ahorita los voy a dejar con Pedro y Soraya para que les compartan este lo que les puedan decir referente al al mining hub porque la parte del contrato es confidencial. So if Pedro y Soraya are clear and everybody is clear uh, in this month Till we get these uh, improvements with the page and smart contract, uh, I think uh, we will have uh, Zoom calls on every uh, seven days, like on the weekends. Así que, um, si Pedro y Soraya están eh, en, en el acuerdo, están viendo esto, o sea, más bien están compartiendo y observando cómo está pasando todo esto, y le damos seguimiento a que todo se dé de manera bien eh, estaremos teniendo Zoom calls cada siete días. Porque queremos darte la información correcta en el momento correcto. So, que uh, that will todo to... de mí ahorita. Ah, so what, what we, about the, we, the, the, the validators? Uh, yes uh, thank you Zoraya. Yes. <coughs> also we need 130 validators as También soon as possible from the start that we need 130 validators as soon as possible the starting payout will be uh, 15 a day el arranque de los pagos de los validadores será de 15 dollars per day and they can reach 20 dollars if they are fast and they do everything what we plan for that day y una vez que adquieran experiencia, se subirá hasta 20 dólares si son rápidos y si hacen las cosas como debe de ser. El trabajo es por seis días a la semana, S uh, seven hours per day. siete horas al día. Así que quiero que y Pedro recogen de que quieren hacer eso. Estamos I haciendo think... una lista para recoger toda la información de la gente que quiere hacer eso. And I think from the second part of the next week we will we can start. So right now, that's all Uh of oh, the so next the, the, the Uh, a que mencionar lo, el tema de los pagos pendientes lo que tenemos pendientes 18 eh, 25 y 1 como va a ser la mecánica uh, Pedro want to know um how is it how is it going to be uh, about the payments on the ones that we have delayed on the 18th on the 25th and on the 1st uh, there is only few that uh, are really not paid on the 18 the rest of them are paid So, okay. uh, Hay muy we pocos will do que that. no han sido pagados el 18, el resto ya fueron pagados. Te haremos So, we, will put, we will put in the sheet all of these uh, hashtags that you can see what is going on with your payments on 18. Les and vamos after a dar that, el hashtag de todos los pagos que se hicieron el 18 para que puedan rastrearlo. Yes, and after that we will proceed to the payouts that are connected with Mavi. Eh, después de eso procederemos con los pagos que están conectados con Madill you're talking about the 300 hub no Yes yes and after Está that hablando de los hubs de 300 y después de eso And after that whatever we have on a daily basis income from mining we will do that in payouts but the main thing that you can uh, expected from 23 of October and if we finish this job to the till the first of october i have a question um i'm talking about the payments on the 25th and on the on the 1st do we have to wait yeah, till but we table? already sorry i'm sorry we already discussed that i i don't want to come back on this thing we have two two tables you give us the all information we need to go into that go through, round round i will do that in the no, morning no, when i have them. time wait have no, a second that i finished uh and uh when uh, we go throughout all of this uh we will do the payouts but uh, you need to know that we have so many jobs right now on a mining hub, and on that mining cup everything is correlated with crypto family so right now we need uh, to put all our resources in this mining hub. okay eso ya lo platicamos este voy a hacer los pagos pero primero ahorita estoy enfocándome en el Mining Hub que tenemos ahorita, porque de ahí tendremos recursos para hacer los pagos a todas las personas. Ok. Important, so. También, so. Es importante también mencionar que para todos aquellos que pidieron su, su devolución y su salida, to to que están, están en la lista de, de, de, de salida, si bien está... Como bien lo dice Neboya, está en, en este momento eh, todo el recurso enfocado en el mining hub es por una razón muy, muy interesante. All the resource right now is focused on the mining hub, but we will do also the payouts on the on the people who want out. Okay, but it, it never of those we finish the mining hub for start work. So right Pero now, todo eso we, será cuando working. terminemos el mining hub para poder comenzar so right now all of us are giving uh, 24 hours of our time we don't sleep we don't uh, eat only when we have zoom calls like right now so i think in the next uh, four days we will uh, finish everything and from that day we need validators to start to work Así que creo que terminaremos en los próximos cuatro días y a partir de ahí necesitaremos validadores para empezar a trabajar. Y este hub es muy muy importante para el crypto family ahora, de hecho yeah. es lo más importante que hay. So that, that is the things that we will want to inform you right now and also we will stay in touch they, they, they want to know if if, if the two dollars will still go on uh that will not decide yet because no está decidido i'm fighting si se va a mantener los $2. i'm fighting to stay like that economic situation and everything that is in front of us will decide uh what is going on we will make one zoom call about that Uh, give you all information what is going to be if you take uh, 0.7 or one dollar or two dollar and we will give the people opportunity to make a votes like a real DAO. Um, eso se va a hacer en una reunión más adelante, la cual vamos a decidir como una DAO, sincer, este verdadera, donde todos decidamos. Yo les voy a decir los estados financieros, les voy a compartir por qué debemos de manejar cuál o tal precio y ahí ya decidiremos si, si se baja a un dólar o hasta 70 centavos o si se mantiene no. en dos dólares. So people, right now is maybe a little bit less than 30 minutes. And I say I need uh, after that to go, so whatever you need, uh, you have my number on WhatsApp, send a message, and when I have time, I will answer to you. And then the next Zoom is on next Sunday, in the same time. Así que me van a disculpar, ya llevamos casi la media hora. Yo tengo que irme a trabajar y les quiero compartir que el siguiente Zoom va a ser el siguiente domingo eh, con a, la hora, a una hora similar. So thank you very much for uh, your time. Muchísimas gracias por su tiempo. And uh, see you soon again. Y nos vemos próximamente el siguiente domingo. Thank you very much, thank Mr. Loya. Bye -bye. bye bye. Bye bye. Gracias. Bye, Mr. Loya. Thank you. Bye bye. Bye. -bye. So um Muchas gracias Neboja, um, thank you everyone, um, so, um, vamos a parar la grabación, considero que sería adecuado, ¿o no sé, Pedro. Sí, ¿Por vamos ahí no a parar. te veo. Ajá. Recording stopped. Gracias. ¿Dejamos de compartir en YouTube ya? Este, no sé cómo, eso este lo está compartiendo Amram, es, si quiere dejar de, de compartir en YouTube. Amram, te agradecería si dejamos de compartir en YouTube ya, gracias. Y bueno, pues la noticia ha sido esta que acabamos de escuchar. Eh, el señor Neboya básicamente lo que nos dijo dentro de la traducción es, y, y sí nos compartió estando en, en Dubái, el hecho de que tuvo problemas con las personas que están llevando sus mining hubs y él lo que hizo fue bloquear todas sus cuentas y hasta ahorita ha podido recuperar el 40%. Es por ello. Que tiene el capital trabajando, pero no tiene acceso a ello y esto ha detenido los pagos. No sé, Pedro. Tiene el capital, todo el capital invertido en criptofamia. Y es algo bien interesante que tenemos que considerar porque ya vi un par de comentarios ahí eh, cuestionando de que si se necesita esperar de, de otro contrato o de otras terceras eh, cosas para podernos pagar. Quiero, quiero que comprendamos un poquito cómo funciona cualquier negocio, cualquier, cualquier empresa. En toda empresa que hagas, estoy ahorita aquí en un restaurante y, y créeme que para que les paguen a los meseros y a los, a los cocineros, y a toda la gente de aquí de este restaurante, incluyendo a los inversionistas de este restaurante, depende de las ventas, depende de la producción. Y la producción de Crypto Family no se ha detenido. Y en este momento justo lo que están enfocados es en una producción mucho, mucho mayor que sí nos tocó verlo como, como tal, pero pues sí, definitivamente eh, habemos quienes solamente queremos una cosa y queremos que nos paguen y, y no queremos saber nada más, chicos, no funciona así, los negocios no funcionan. Así. Este... El señor Naboya nos autorizó que comentemos, no el detalle por, por la confidencialidad, pero no, que... digo, ¿no? porque... Ajá, nos dio la oportunidad de decir algo maravilloso, que es algo que vimos, quiero compartirles que ya estamos en México, llegamos este fin de semana, eh, lo hicimos porque... Hay una posibilidad de que haya guerra, este, tristemente, con Rusia y nos dijeron, ¿sabes qué? En lo que vemos, que está pasando? Es necesario que ustedes regresen a su país porque no sabemos cómo se va a poner la cosa. Digo, de información que tuvieron, eh, la gente de Rusia está eh, avanzando sus tropas y por eso decidimos eh, regresar. Entonces, venimos llegando a México y, pues, a ver, Pedro... <risa> Sí, efectivamente, de hecho, eh, se, está, se está acercando, por, ese es el porqué, el, el, este hub grande que, que, que incluso estamos participando nosotros en, la, en la, desde la, desde la instalación, porque se me tocó hacerla con mis propias manitas y con mis ojitos que se van a comer los gusanos, como dicen por ahí, <risa> este, y seguimos trabajando acá de manera remota, sí, ya estamos en México, llegamos apenas este fin de semana, eh, estamos apenas viendo, viendo a la familia y demás, pero aún así trabajando día y noche, sigo, sigo trabajando día y noche con, con, la gente de, de, de, con la gente técnica, y Soraya, pues por supuesto, sigue trabajando con todos los pendientes que, que, que tenemos, por eso ya ahorita pudimos incluso empezar con los grupos en tiempo y horario de ustedes, porque ya, pudo, ya podemos empezar a cachar los casos que tenemos pendientes, okay. tenemos este, gran cercanía con la gente técnica, se está moviendo todo para Dubai porque hay una gran posibilidad de que, de que haya una invasión rusa en Serbia. Entonces Neboya tiene que mover a su familia incluso a, a, a Serbia seguramente. A Serbia. A, a, Dubai. a Dubai. Seguramente. Eh, entonces. Eh, es ahí muy tuvimos, la, tuvimos la oportunidad de ver el armado de las máquinas, que digo, Pedro sí tuvo mucho que ver ahí, y, y bueno, yo me dio, le ayudé, pero no soy buenísima en eso, él es el sí. experto <ríe> y este y estuvimos viendo eh, tanto la parte del inversionista, tuvimos la posibilidad de ver los contratos, este, bueno no el contrato como tal, sino las personas que, con las que están lo, lo elaborando, así de lejitos, <ríe> sí, sí lo, lo vimos elito ajá y este y algo que también pudimos ver es cómo se están poniendo los centros laminado y tal y eso es padre no porque porque bueno eh, cuando nosotros les decíamos que ustedes veían las cajas atrás y decíamos si vieran lo que estamos viendo pues es lo que estamos viendo no y, y y luego ya cuando él nos contó la problemática que tuvo de la gente que que de una u otra manera trató de accesar a sus cuentas y por qué tuvo el bloqueo? Y ahorita nos dice, ¿tiene ya el acceso al 40% nada más de sus cuentas? ¿Recuerdas que vimos? ¿no? Nos enseñó en su correo electrónico y nos enseñaba y decía, mira, están tratando de, está, están llegándole mensajes de, de, de el, el mensaje de, de dos factores, sí, uh -huh. de que estaban tratando de entrar a sus cuentas, no le robaron dinero, eso, que, eso quiero mencionar. Porque obviamente mucha gente va a decir, ¡Ay, Ay si ya este, se la sacaron! Otra vez, bla, bla, bla. No, no, no, no le han robado dinero. Él bloqueó, Lázaro se encargó de bloquear todas sus cuentas por, porque no reconoció los accesos, entonces las cuentas se bloquean y empiezan a, a tener acceso poco a poco por seguridad. Eh, entonces, y otra cosa muy importante, fíjense que, que, que hubiera pasado. Si este, si este señor hubiera recibido dinero, del inversionista, y con ese dinero que reciba, se pone a pagarnos a todos. Yo a eso le llamo Ponzi, claro, precisamente. Entonces, este señor tuvo la interés y la, la, la, la, pues bueno, la, la, el, el temple de no ceder ante toda la presión de nosotros, incluyéndonos, porque de veras que si sí lo, lo, sí lo presionamos, si se dan cuenta, ahorita incluso antes de que se fuera. Oye, a ver, pero, di por favor de los pagos, di por favor de los pagos pendientes, di por favor de los, de lo, de los que se retiraron. O sea, dilo tú, porque, porque tú eres el responsable, nosotros no. Nosotros somos tu apoyo si tú quieres, trabajamos contigo, no para ti, porque no somos empleados de CryptoFamily. Eh, y miren, nos, nos dio mucho gusto ver que no se puso a pagar del dinero que le dio una tercera persona. Eso hubiera sido un ponzi entonces, de una u otra manera... Es lo que hizo fue ponerlo a trabajar, para poder que... entonces, sí, en lo que recupera su capital, poder generar para hacer los pagos de Crypto Family Y hay algo que Pedro y yo comentábamos, bueno, yo, bueno, Pedro lo comentó muy abiertamente, qué temple de señor, porque con toda sí. la presión que está teniendo, no solo de Latinoamérica, sino... De los Balcanos, de, de África, de, de Europa, de, de todos lados, asiáticos y tal, es para que yo hubiera pagado, ¿no? Y lejos sí. de eso dijo, no, si quiero continuar con CryptoFamily y quiero que esto todo sea como está haciéndose y con esta firma de contratos es tan espectacular, lo que requerimos es poner el dinero a trabajar. Entonces él da una sugerencia, como dice, o sea, ahorita pueden todos reinvertir su capital. Por ahí vi una pregunta de... Alguien decía, bueno, ¿y qué pasa con los 90 días? Que estamos ya por llegar a algunos a los 90 días. Tienes capital en tu cuenta, vuelve a reinvertirlo y reactiva tus cuentas. Claro. O sea, nadie te está diciendo, mete claro. el capital, reinvierte de tu propio capital, puedes activar. Mire, ya nos pasó una vez, ¿te acuerdas? Pues estuvimos en una plataforma, que esa sí fue con cara de plataforma que se llamó Qatar, que muchos lo conocen. Sí. donde de la noche a la mañana y de un día para otro nada más le bajaron el switch y se acabó el 20, no había, y no hubo nadie dio cara, la cara no hubo nadie, nadie te dio la cara nadie te explicó qué estaba pasando, nadie te explicó qué estabas haciendo, nosotros en lo personal el, la, el sí plan bien, ¿eh? ¿no? pero, sí perdimos en Oye, pero no Venimos a México ahorita por 20 días o 30 días a entregar lo que tenemos pendiente y hacer los pendientes que tenemos y nos regresamos a trabajar a Dubái. Claro. O sea, es, ese es el plan. ¿Qué ahorita, plan? de hecho, sí. sí. O sea, quiero reiterar porque veo ahí un comentario de ¿por qué Pedro y Soraya ya dejaron de dar presentaciones? una porque estábamos en Dubái. En Dubái ahorita son las ya 10 de la noche casi y te garantizo que los horarios sí nos pegan para poder dar presentaciones, por un lado. Y por otro lado... No estábamos en la disponibilidad de estar en la computadora como lo estamos ahorita para poder dar las presentaciones. ¿Por qué? Porque estábamos acompañando al señor Neboya a una reunión o estábamos acompañando al equipo a otra reunión porque hay un equipo de emprendedores y de eh, socios también que se están ahí sumando a, a lo que es CryptoFamily y, no. pues, y muchas veces y en muchas ocasiones Quiero reconocer a Pedro o, o, o a todo el equipo que sí hizo presentaciones, que estuvimos ahí en horarios que tú decías, ah, pues qué bueno que estén, pero tú no lo sabes. Para nosotros implicaba no haber dormido en 24 horas. No haber dormido y terminando de ahí, continuar trabajando, porque no. ¿Ah, sí? es, es importante también que sepan ustedes que la gente con la que se está haciendo negocios y la gente con los inversionistas con los que está trabajando, señor Neboya, eh, no es gente con la que se juega o sea es gente no, no quiero decir que es gente mala pero es gente demasiado seria y poderosa y gente muy poderosa entonces es, es, son contratos muy muy muy muy fuertes uh -huh. a los que no les puede quedar mal o sea oye es que a nosotros nos podría quedar mal sí a nosotros sí nos puede sí. quedar mal de veras, y se lo digo abiertamente porque no tenemos un contrato firmado nosotros con Neboya porque como Dao invertimos, porque estamos apelando a la buena fe de él pero allá no, allá con eso no se juega Allá tienen contratos firmados Claro, hay contratos firmados con gente que te va a sacar desde de, el rincón donde ¿no? te vayas a esconder en el mundo, no te puedes ir y eso nos debería dar a todos la certeza de que este señor ya no se va ya no se nos va, porque si se nos, si se nos va a nosotros, se les nos va a ellos, y quiere decir que, que ya no se va. Entonces, por favor, tranquilícense, guarden paciencia, reinviertan. Miren, si nos llegaran a bajar a un dólar, o 70 decir, centavos. Chingao. siguen sí, no un negociazo. Mira, háganle, todo, todo lo que tienen ahorita, como dice Pedro, todo lo que tienen ahorita, si lo reinvierten, y te bajan a 70 centavos, Quedas igual. Saca la matemática. O sea, es buenísimo. 7 por 3, 21. Haz el triple de cuentas que tienes y tienes 2.10 dólares. O sea, tienes ahorita con qué quedar en el mismo lugar y esperar a que te paguen. Así es. Entonces, pues ahorita bueno. el tema es que. Eh, ah, me están preguntando ahí mucho en el chat, Pedro, que no entendieron bien cómo está eso de los pagos. ¿Quieres compartirlo o lo comparto? ¿Cuándo va a pagar? ¿Cuándo pagan? No me río, eh, o sea, la Ay. verdad es una pregunta que, que nos ha traído de cabeza, o sea, yo quiero que sepan que si hay algo que respeto y de entrada es a todo el equipo que ha estado dando presentaciones en nuestra ausencia y en nuestra presencia, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, eh, que han dado la cara aún a pesar de que no estemos nosotros compartiendo lo que hoy se acaba de compartir, que es que es mucha información, que la dio el señor Neboya y eso es bueno porque él es el único dueño de, de CryptoFamily. Eh, quiero aclarar, por ahí dijeron que, que Pedro y yo teníamos que ver con CryptoFamily y tal. No, señores, nosotros somos tan inversionistas como cada uno de ustedes y sin embargo, el hecho de que estuviéramos en Dubái nos permitió la oportunidad de generar empleos para Latinoamérica. O sea, eso es fuertísimo y también nos ha permitido involucrarnos y ser parte y observar el, el, el, el qué está pasando detrás de cámaras, ¿no? O sea, una cosa es lo que viene Neboya y te dice, ah ya te pagaré! Y otra cosa muy distinta es que estemos observando que lo está poniendo a trabajar, como lo dice bien Nebolla, ¿no? O sea, sí. eh, y como lo está compartiendo Pedro. Pero eh, el tema de los pagos es algo que nos ha traído bastante estresados a todos. No solo a ti no te han pagado, no le han pagado a Pedro y no me han pagado a mí. O sea, sí nos compraron, debo aclarar, nuestro boleto de vuelta pero no nos han pagado a nosotros tampoco. Y, y eso quiere decir que estamos aún pendientes todos, todos, de que nos generen nuestros pagos y quiere que regresemos nosotros, eh, ta, claro, van a ver cómo está lo de la guerra y tal, para que regresemos a Dubái. Y en caso de que esto se dé, uno de los requisitos que estamos pidiendo es el hecho de que pues haga pagos, o sea, y que, que saque la mayor cantidad de pagos. Y ahorita lo que va a decir, no es que no quiera, es que no puedo, está poniéndose el dinero a trabajar. Y básicamente, no me pidas a mí, ni le pidas a Pedro, ni le pidas a todos que te expliquen cuándo pagan, porque la información que tenemos nosotros te la estamos compartiendo. Saca tú tus conjeturas. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo se paga? Mira, la respuesta fue bien clara la que hizo. ¿Cuándo pagas? Cuando se ponga a trabajar el FOP. ¿Cuándo se tenía que haber puesto trabajar el Hub? Ya. Ya, el Hub ya, ya tiene algunos equipos trabajando, ya minando, de la cantidad de, de, de equipos que son un poquito más de 40 computadoras ahorita como primera fase, y eso es a lo que tenemos que irnos a las siguientes fases. Incluso estamos buscando traernos alguna a México. Este Jason, Hub, H es, o, o, o Site, o, o es un centro de minado. Eh, es, es lo que es lo que se está poniendo a trabajar. Se pusieron a trabajar un poquito más de 40 equipos y es a donde van a trabajar los 132 validadores con esos equipos. Entonces, de esos validadores sí van a trabajar para CryptoFamily porque sí van a percibir un salario directo. Así, así es. como mencionó también a las cuatro personas de México que gracias son increíbles que están ya trabajando tanto en soporte como ahorita para lo del minado, esas personas sí están trabajando directamente para CryptoFamily, porque sí perciben un salario de ello. Claro. Uh -huh. Y bueno, este, yo veo muchas manos levantadas, pero yo creo que todos tienen que ver con la misma pregunta. ¿Cuándo pagan? Ya se los dijimos. Este, ¿qué, qué, ¿Qué más novedades hay? Vean el video otra vez. Sí. Eh, alguien dijo, ¿por qué han bajado... Sus videos, yo ni he tocado mi YouTube. <risa> o sea. ¿Quién ha mi video? Serán automáticos los pagos. Sí, Daniel. Este, de hecho, lo mencionó el señor Neboya que, los, que no me acuerdo, estaba traduciendo, pues dijo que los siguientes 15 o 20 días o show, van a hacer pruebas. Yo estaba ¿Tienes? traduciendo, cuando traduzco no, no pienso, sorry. Discúlpame que te muevo la pantalla, desde los celulares no podíamos este, chinga. No, no estaba en la computadora, estoy en el celular. Yo ando acá por el estado de Puebla. Pueblo directo para ver a mi familia. Este, ya voy para Veracruz. De hecho, voy a empezar a viajar hoy. Pero, ay, Hansel, en serio, en serio, estás haciéndome esa pregunta. A ver, a de nuevo a todos, por favor, pongan sus audios, detengan la rosa de Guadalupe, paren la, paren la novela, detengan el tantito, todo lo que estén haciendo, pónganme, por favor, atención. Doy dos segundos para que dejen de hacer todo lo que están haciendo y me pongan atención. Sí, no no se venir. vale que hagan que repitamos y repitamos y repitamos. O no, sea... no, no, no. Y sacando conjeturas, o sea, ¿entonces no hay dinero para los pagos? O sea, a ver, espérate, va de nuevo, por favor, y quiero que quede muy claro. El dinero está invertido Exacto. en un se intentó un hackeo y las cuentas se bloquearon, se autobloquearon, ¿ok? Y están ahorita viendo el acceso a esas cuentas. De ahí en fuera, todo el dinero que está entrando, porque ha venido entrando, de ayer a hoy entraron 300 personas más a CryptoFamily. Todo ese dinero se está poniendo a trabajar en el nuevo hub. ¿okay? Y de ese nuevo hub nos van a pagar. Eso mientras recuperan todas las cuentas anteriores. Ahora, pasa algo bien interesante. Van a recuperar el acceso a todo el WhatsApp que tienen ellos acumulado. ¿Ok? Van a recuperarlo, pero ve el precio del Waxpeed. ¿Ok? No creo que ahorita lo vaya a vender para pagarnos. Entonces, como lo dijimos siempre en las presentaciones, tienen dinero, tienen capital, tienen a, a acceso a, a billeteras, pero si ellos no pusieran a trabajar ese dinero y nos pagaran, entiéndanme una cosa, eso es un ponzi, eso es justamente lo que se llama ponzi, que te paguen del dinero de los que van entrando. Y eso es lo que es una estafa. Si a ti te pagan de las ganancias, del dinero que pusiste a trabajar, y que ese dinero se pone a trabajar, y que con ese dinero te pagan, entonces es una empresa, es una empresa que genera las cosas. Pero si te pagaran a ti del dinero que va entrando, eso sería una estafa entendamos eso entonces lo único que tenemos que tener es paciencia y que hagamos lo nuestro si sí, siguen minando con Alien Worlds sí, siguen minando con Alien Wars todavía están trabajando con eso y sigue siendo con WaxP. Uh, si gusta estoy de apoyo a la... Pedro adelante Pedro. Aquí, aquí estamos aquí estamos mira pues yo creo que es, es momento de seguir eh, eh, creando el respaldo, la unidad, este, contigo, con Soraya, primeramente, ya después eh, tratar de entender lo que el señor Nebo ya hace. Entonces, esto sigue eh, en todo negocio, en todo emprendimiento, siempre habrá muchas cosas que resolver al arrancar, ¿no? Eso, eso es evidente. Entonces... El este señor está aquí, sigue dándonos la cara. A mí me queda claro: no importa si baja un dólar, yo es mi manera de pensar. No importa si va, si uno inter, eh, eh, eh, implementa el interés compuesto, esto sigue siendo una locura, una locura. Entonces, vamos a seguir adelante. De mi parte estoy, yo, estamos contigo, Pedro, todo el equipo que estamos aquí. Sé que muchísima gente entendemos lo que está pasando. Los que no lo entiendan, pues es muy sencillito que se pongan en la fila de recuperar su inflación y tan, tan Aquí vamos a seguir construyendo, vamos a seguir este, siguiendo adelante, y no me queda duda, con esto termino, no me cabe la menor duda que un emprendedor en esta época siempre será un héroe, son los que hacen que se mueva el mundo, entonces en, eh, por el señor Neboya lo digo, lo digo por ustedes, por todo el trabajo que han estado haciendo, se los agradecemos infinitamente, este, todo lo que están, así es que Pedro, yo igual con esto me quedo, me retiro ahorita de la sala, me voy con mi familia el dominguito, gracias claro. por todo lo que están haciendo, les mando un abrazo Soraya, un beso, y me quedé con las ganas de recibirlos y apapacharlos. Fue bien, fue bien curioso cómo, cómo salimos de Dubái, Pablo, porque, porque haz de cuenta que nos platicó y nos dio la noticia de, de que estaba avanzando, que Putin estaba ya avanzando con sus tropas hacia Serbia y que tenía que mover a su gente y estaba preocupado por nosotros porque no sabía cómo iban a estar el tema de los vuelos, al menos en los próximos días. Y en ese momento buscamos boletos Soraya y yo, y Soraya que encuentra. Dos boletos en un avión. Dos boletos. Dios, si Dios está con ustedes. Punto. Uy. Se acabó. A ver, en manos de Dios. Que viene Nebolla, pum, pum, pum, pum y, y que puede comprar los boletos. Le digo, y salíamos en pum, seis horas. En sí. seis horas. Desde de, el momento en el que pudimos comprar el boleto. Eso fue, fue de Dios. O sea, de verdad. Entonces pues simple y sencillamente fue de regresarte al hotel, veas las maletas, vete al aeropuerto y vete <risa> o sea, Pedro, Soraya, nuestro cariño nuestro amor, nuestro respeto están con ustedes Muchas gracias. y adelante gracias. Hay, un punto, hay un punto antes de que te vayas Pablo antes de que se vayan todos que yo sí quiero reiterar eh, en cuanto a las presentaciones están viendo todos que estamos presentando Mavi y, y sí lo quiero decir abiertamente señores, lo repito lo digo y lo vuelvo a decir son empresas diferentes, completamente diferentes. Eh, este, eh, Ultron es una blockchain que está naciendo. Si tú sabes un poco de criptomonedas, ejemplo, Ethereum fue una blockchain que nació hace siete años. Cuando Ethereum nació, trae su moneda nativa. Esta moneda nativa es Ethereum. Y la moneda nativa valía 30 centavos. ¿okay? Cuando Ultron nació, que es la blockchain Layer One Trae una moneda nativa que suele X y al nacer va, costó un centavo. Hoy en este presente la moneda cuesta 10 centavos. Ok. Y eh, la moneda de Ethereum en este presente vale casi dos mil dólares, por darte un ejemplo, ¿no? Si tú hace siete años hubieses comprado la moneda de Ethereum, eh, hubieras metido mil dólares, ejemplo, en la moneda de Ethereum y los hubieras holdeado, esto es, detenido en tu poder. El año pasado hubieras tenido 63 millones de dólares, ¿ok? Mavi, Mavi específicamente, es la empresa de marketing que está promocionando a Ultron, o sea que está haciendo la venta de NFTs y los NFTs incluyen monedas de ULX. Mavi trabaja para Ultron. ¿Ok? No hay una diferencia de Ultron es una, Mavi es otra. No, no, no. Mavi trabaja para Ultron. ¿Ok? Ahora, eh, Mavi es la empresa que está promocionando los NFTs y estos NFTs que está promocionando eh, le permiten, eh, eh, nos permiten adquirir monedas, X cantidad de monedas, pero esa cantidad de monedas se van reproduciendo, se van duplicando a través del plan que trae Mavi. Entonces, en vez de que simplemente compres monedas ULX, como ahorita que van haciendo la, la, la red de Ultron, la, la blockchain de Ultron, en vez de que solo compres las monedas, como podría pasar en el caso de Ethereum hace siete años, ahorita puedes comprar el NFT y al comprar el NFT trae monedas, pero estas se van a reproducir. Te estoy hablando de un inversionista pasivo, ¿eh? Estas se van a reproducir y además van a adquirir valor entonces traes una doble ganancia porque vas a generar más moneda y vas a tener la valorización de tu moneda. Se espera que en los siguientes tres años esta moneda llegue a costar cinco dólares. Hoy, insisto, nació hace tres meses con un centavo en valor y ahorita ya está en 10 centavos. Eh, esto te lo estoy diciendo porque nosotros estamos compartiendo muchísimo que se sumen a Mavi y estamos pasando las presentaciones a enfocarlas a Mavi en lo que se resuelve el tema de los pagos. CryptoFamily no se está yendo, está aquí, está presente, el señor Neboya, le sacaron un Zoom y está diciendo cada domingo me voy a hacer presente. ¿Okay? Esto es lo que empiezan los pagos. Eh, si alguien quiere adquirir eh, cuentas o tal, adelante, adquiéranlas. Si alguien quiere, eh, ¿cómo te explico, si alguien quiere eh, reinvertir su dinero, adelante, reinviértelo, CryptoFamily. Pero no te molestes o si no quieres ser parte, no lo seas. No te molestes porque estemos compartiendo Mavi, porque es una oportunidad extraordinaria para todos y está basada en la blockchain de Ultron, en la cual Crypto Family también va a poner su aplicación y es de donde vamos a tener los contratos inteligentes. Y ese es el vínculo que existe. O sea, y es por eso que ahorita estamos enfocadísimos en lo que hace, empiezan el tema de los pagos, así compartir la mayor cantidad de... De Mavi, ahora sí pregunté al señor Neboya qué pasó con estos hops que, que nos va a pagar, ya dijo que más adelante eh, nos vuelve a pedir este, los datos para que pueda empezar a pagar esos hops de 300 dólares, más sin embargo yo te quiero hacer una invitación abierta, con la cara de frente y tengo la cámara abierta, no esperes a que esto suceda, si puedes, si tienes la posibilidad, adquiere ya tu hop porque Yo te lo digo, cuando yo entré, la moneda estaba en un centavo y adquirí un job entonces habían de 100 dólares y tuve 6 mil monedas. Hubieron personas que entraron con el job cuando todavía existía de 100 dólares y adquirieron mil monedas. ¿Por qué? Por la, porque el valor de la moneda va subiendo. Esto quiere decir que si tú hoy obtienes un job de 300 dólares, puede ser que obtengas 3 mil monedas, pero en dos semanas puede ser que tu job de 300 dólares te dé mil monedas. El tiempo aquí se apremia y es por eso que estamos enfocando a todos, a todos, a Mavi, ¿Cierto, Pedro? Total. Pedro? Me, estoy, me, me estoy divirtiendo con el chat. Ah, ya. ya. Seguimos con, con, con, el, con, el mismo, con, el, con el mismo show. Bueno. Lamentamos mucho no poderte dar más información. Nosotros, al igual que tú, somos parte de este... Re Call, call, no call, call, call. podemos aún invertir con el retiro de Mavi no podemos eh, con el retiro Silviana, de Crypto Family hasta que, me, gusta, hasta que me voy a nos diga. So, sorry, espera. No. Silviana Silva, yo no te debo nada. Paguen primero lo que deben antes de invitar a otro negocio. Yo no te debo nada. Y no le debo nada a nadie. Eso, y te lo digo de frente, tengo la cámara abierta. Tengo todo bien. ¿Okay? Entonces, entendamos una cosa. Ya se presentó el dueño, ya se presentó la empresa, el, el, el que es la empresa, ya te digo cómo va a pagar y cómo van a ser los pagos. Y nosotros vamos a seguir compartiendo Mavi y tal vez otra empresa más y tal vez otra empresa más, a lo mejor cinco, seis o siete, no sé. Ok, pero esa es nuestra manera de trabajar. Así es como, así es como, así es como va a ser. Pero a, a mí, que, por favor, que, Quiero felicitar, ¿sabes? A toda la gente que se ha sumado a Mavi y que han hecho retiros bastante interesantes, o sea, súper, créanme, porque en Mavi hay dos formas de ganar, como, como pasivo, que lo acabo de mencionar, y a todos aquellos que hagan la red, porque esta sí es una red de mercadeo, Crypto Family no lo es, Mavi sí lo es, y a todos aquellos que están haciendo la red de Mavi, eh, créanme que he visto interesantísimos retiros ahí de gente y los retiros llegan en cuatro horas y eso es padre porque están basados en la red, de, en la blockchain de Ultron y a través de ese contrato inteligente podría decirse, es que ellos pueden hacer su retiro y hacerlo en cuatro horas y ahí es donde te estamos diciendo ahorita por favor, enfócate. Vamos a seguir con presentaciones 10 de la mañana y 9 de la noche. Vamos a ver cómo vamos a seguir platicando ya entre el grupo de presentadores cómo va a ser el, el, la, la dinámica. Eh, veo por ahí, eh, hay, hay algunas personas como, como, ay, Antonio, me parece, o algo así. Alguien que quería, que quería participar también, dar su punto de vista. Vamos a hacer una cosa: no nos alarguemos mucho hoy, yo tengo que agarrar carretera. Es domingo. Es domingo, y pero. Tenemos el cansancio hasta morir. Vamos a hacer una cosa, a partir del lunes comenzamos ya a, a organizarnos con, o este, con las presentaciones que seguirán se siendo así y, y señores, mientras que tu familia nos paga, sigamos haciendo dinero. Vamos a, vamos a hacer dinero con Mavi, créanme. Y eso, si quieren, yo no, yo no te recomendaría que el día primero retiraras, yo te recomendaría que hasta no ver cómo están las cosas reinvirtieras, te voy a decir por qué porque fíjate, si yo tenía no sé, por decir algo 100 paquetes en mi, en mi haber y me van a bajar la ganancia de 2 dólares a 1 tengo que tener 200 uh -huh. y ahorita como quiera no me lo están pagando, pero no me van a pagar agarro mi saldo y que no esté ocioso y lo convierto en 200 paquetes y punto. Y me espero que me paguen Y mientras peras o manzanas, me regreso. E e ejemplo, incluso lo que hicimos ahora yo, con, todo, con la promoción que dimos, que incluso estamos pensando, de, dependía mucho de, la, de lo que hablábamos el día de hoy, si la volvemos a regresar o lo volvemos a trabajar con ellos Porque nosotros lo que hacemos es re recuperar nuestras, nuestros paquetes que, que hemos estado eh, dando. Eh, yo te recomiendo que reinviertas. Yo te recomiendo que reinviertas, para que si se baja 75 centavos, tú tienes que tener el triple de paquetes, para que te dé lo que eran los dos dólares. Entonces, reinvierte, reinvierte, reinvierte, reinvierte haz que hacer tus, que hacer tus, tu, tu, tus cuentas. Y creo que con eso ya es, es, es, es muy, muy, muy bueno. Que haga lo que quiera, que le baje, que le suba. O sea que, mira, lo único que nos debemos de quedar todos para tener un feliz domingo y seguir teniendo una sana y feliz convivencia es que sí nos van a pagar, es que ya dijeron que sí nos van a pagar. Claro. Oye, no me dicen cuándo, bueno, ok, pero que te haga feliz que sí nos van a pagar. Claro. Entonces, Queremos abrir los grupos de WhatsApp, para ello te pedimos, o sea, no lo vamos a abrir hoy, pero sí te pedimos por favor, eh, analiza, vuelve a ver el video, eh, chécalo, vamos a poner ahí la lista de validadores para que ustedes empiecen por favor a llenar sus datos. Y a partir de ahí, pues, bienvenidos, ¿no? O sea, digo, ya el señor Neboya decidirá quiénes contrata. O sea, no es nuestra elección ni nuestra decisión. No podemos beneficiar ni quitar a nadie. O sea, esta es una cuestión de ponerlo ahí y que el señor decir decida quiénes son los que van a trabajar y qué horario. También te va a decir, este es el horario y tú decidirás si entras o no. Este, pero eh, queremos abrir los grupos Sí lo vamos a hacer durante la semana pero te pedimos un favor no nos obligues a volverlo a cerrar no se trata de, de agredirnos este, yo quiero que sepas que el trabajo que estamos haciendo es desgastante energéticamente porque te estamos dando la cara con cámaras abiertas sin que digamos otra cosa o sea estamos aquí eh, si vas a ofender abre tu cámara y dínelo. pero si, no vas, si, si lo vas a hacer Allá detrás en los grupos, pues estás afectando a toda la comunidad porque nos obligas a cerrar grupos. Y, y eso no está padre porque mucha gente quiere compartir y mucha gente quiere información, mucha gente quiere preguntar. Y cuando vienen y nos preguntan en privado, muchas veces se nos barren. O sea, yo tengo 2,500 mensajes aproximadamente por contestar, consecuencia de que el grupo está cerrado. Y, y todos son la misma pregunta. Sería muy padre que podamos tener los grupos abiertos. No nos, no nos obligues a cerrarlos. Así es. Yo quisiera comentar algo también, digo, si me permiten líderes. Por favor, líder. Gracias. Sí. Sobre todo, bienvenidos a todos. Gracias a ustedes. Gracias al trabajo extraordinario, el Zoom. Yo sé que más de... Queríamos escuchar otras cosas más, más, ¿verdad? Yo sé. Pero bueno, es lo que hay, como dicen nuestros líderes Pedro y Soraya. Felicitarlos y, y sobre todo... Eh, agradecerles el trabajo que hicieron por allá y que gracias a Dios están con nosotros, están en sus casas, con sus familias, bendito Dios, están con bien, eh, la verdad que fue un trabajo sumamente muy muy pesado para ellos, ellos nos compartían de vez en cuando todo lo que, lo que desarrollaban y, y, y esa parte se los quiero comentar porque pues también nosotros acá con las presentaciones y, y no dejamos de, de, de, de estar ahí con ustedes, no dejamos de trabajar con todo el amor, con todo el cariño porque no se nos estaba pagando absolutamente nada Muchas personas decían y muchas personas dijeron que a ellos también se les estaba pagando y eso no es verdad. Ellos estaban allá apoyando a nuestro CEO, como lo dijo él, personalmente lo acaba de informar, que ellos estaban trabajando de manera muy, muy cercana con él. Y la verdad que eso es muy gratificante y sobre todo para nosotros es de mucha gratitud porque ellos hicieron lo que tenían que hacer allá y sobre todo es cuidando, respaldando todos, todos los, los intereses de toda la red. ¿De cuántos somos? Ya somos ya ahorita actualmente ya casi llegamos a los 50 mil afiliados. Y entonces, bueno, esa parte yo no quería dejar de comentarla. De verdad, les agradecemos muchísimo todo el trabajo y qué bueno. Nos da mucho gusto que estén en casa. Y bueno. Con todo lo nuevo que se viene, vamos siguiendo adelante. Tenemos cosas espectaculares. Sabemos que el señor Nebuya es una persona muy inteligente y que va a ver por nosotros por más proyectos. Y, que, y eso no es malo, diversificar no es malo. vida está increíble. Nosotros ya empezamos a trabajar, ya tuvimos retiros también. Hemos compartido con muchas personas. Eh, hemos alcanzado hasta rango. Entonces, imagínate, y, y, y mientras todos nos están diciendo, es que, ¿por qué, Teresita? Es que, porque están hablando de otras cosas? Muchachos, nosotros tenemos una sola vida y no nos debemos de detener. O tu familia o tus hijos te dicen, no, Teresa, mamá, hoy no voy a comer. ¿Verdad que no? Yo tengo dos hijas maravillosas y, y mamá esto y mamá lo otro. Entonces yo creo que esta parte es muy importante, muchachos. No dejemos desde, de trabajar, no dejemos de enfocarnos, de, de, de ver una vida bonita, con armonía. Los grupos también se los comento de manera muy rápida. Yo también he cerrado, abierto mis grupos. No me gusta cerrarlos, pero por los mismos comentarios negativos. Es que esto, Teresita tranquilos, ya escucharon el día de hoy a su SEO, al SEO de todos, porque es el SEO de todos nosotros, porque es de la compañía Crypto Family. Así que me da muchísimo gusto que se hayan conectado, esperemos que sigamos avanzando con armonía, con todo eso que queremos y sigamos compartiéndolo con muchas personas todos los días, entra gente nueva a Crypto Family Y yo no sé cuándo lo van a cerrar, a lo mejor no sé qué si tan bueno es cerrarlo o no tan bueno no cerrarlo, pero la gente sigue participando no, no, no. y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Gracias a todo el equipo de liderazgo presente, gracias este, a, a nuestros compañeros Miguel, nuestros líderes, Ángela, Maribel, a Cindy, ni se diga, todo el apoyo impresionante que hemos tenido con soporte, de verdad, gracias porque le hemos resuelto a muchas personas todos los problemas que han tenido, de verdad. Y lo aclaro porque así ha sido. Así que, pues, sigamos adelante, líderes. Gracias por, por permitirme compartirlo, pero necesitaba hacerlo. Un abrazo para Muy todos. Wow, gracias, muchísimas sí. gracias, Teresita. Sí, eh, quiero vale. reiterar, porque es la pregunta continua en el chat: eh, el retiro pa de parte de CryptoFamily para comprar el Hub de 300, Nuevo ya dijo que más adelante se ve. No, no está no, aquí ahorita. No. no es que no, no es, queremos es, que el, tú, no tú lo tengas. Como tal, o sea, no, no, no, es, no es así como que lo retiro para no, Maví. Fue, no, fue una opción no. que yo he depende de él también y ya está el primer bloque lleno ya, ya, ya, ya Soraya ya tiene el dato, ya se pasó el primer bloque y en cuanto él nos diga ya, se hará, ese, se hará efectivo el primer bloque y nos vamos al segundo bloque o sea, eh, no, no es así como que, ah ok, de mi saldo disponible que me active en Madrid o sea, no, no, no funciona así. o sea, cuando se dé que padre, pero en lo que se da no ¿Qué no quieres hacer? ¿Va? Pues, Pedro, yo creo que por mi parte, todo, yo de verdad quiero reconocer a todos los líderes que han estado aquí y a todos ustedes, ¿saben qué? A todos ustedes miembros también. Gracias, gracias por ser parte de una comunidad porque las cosas no se logran yéndonos a un solo trabajo, un solo negocio. Las cosas que podemos hacer grandes en la vida es cuando formamos un gran equipo. Y, y sí, sí, sí, hay gente que se queja, hay gente que, que está sentida y los honro, los respeto y los entiendo, créanme que empatía tengo. Pero a todas aquellas personas que están sumando y haciendo las cosas grandes, felicidades, gracias y es un honor, de verdad es un honor tener una familia como la que tenemos el día de hoy. Pedro, es un placer trabajar contigo como siempre y bueno, de mi parte yo creo que me despido de todos, es domingo Vamos llegando, estamos cansados y ya en la semana, poco a poco, nos iremos poniendo al día. Muchísimas gracias por mi parte, un fuerte abrazo a todos. Igualmente por mi parte, muchísimas muchísimas gracias a todos, les mando un, un fuerte abrazo y, y de verdad gracias a todo el equipo que nos ha, que nos ha sostenido, y que nos ha mantenido eh, fuertes. Un, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la semana. Gracias. Nos vemos a todos, hasta el lunes, descansen. Bendiciones. Hasta lunes, hasta mañana. Sí.